Hola, hola mis amigos, los saluda Sonido Vampiro, el amante del bajo en Dallas, Texas Bienvenidos a un nuevo video La verdad que este fin de semana solo nos dio tiempo de editar un video Porque la verdad que tiramos la, to la toalla esta semana La verdad que nos cansamos de editar videos Así es que solo vamos a subir uno eh, No fue sonidero, así es que me fui de parranda Así es que bienvenidos a esta aventura sonidera Con Sonido Vampiro de Dallas, Texas eh, recuerda aquí abajo les voy a dejar mi Facebook Para que nos agreguen ahí en Facebook Deja tus comentarios, en Facebook tengo más videos Deja tus comentarios aquí Recuerda, comparte este canal para que podamos su, eh, hacer más comunidad Y pueda yo seguir subiendo más videos eh, Comparte este canal y suscríbete hacelo saber a tu, a tu novia, a tu vecina, a tu amante, a tu ex De que está el canal de Sonido Vampiro Así es que por favor, corre la voz. Bienvenidos, jóvenes, a otro video de Sonidero Cevane, ¿con quién? Con el vampiro de Dallas, Texas. Sabroso, sabroso, jóvenes. Bienvenidos. Iniciamos. Aventura sonidera con sonido vampiro. Bienvenidos. Buenos días a toda la banda sonidera que nos sintoniza en soniderocion.com Los saluda su servilleta el vampiro de Dallas, Texas El amante del bajo en Dallas, Texas De soniderocion.com Hoy estamos checando, vamos a revisar este amplificador Este amplificador lo, lo trabajamos en los eventos Que organizamos aquí en, en el Salón Gaston y en Pista a las Canchas Pero tiene un problema este amplificador este amplificador por alguna razón dejó de trabajar. Entonces vamos a, a ver qué podemos hacer por este amplificador. Este amplificador, más adelante, vamos a mostrarles cómo lo trabajamos. Este amplificador lo usamos exclusivamente para conectar los drivers. ¿Verdad Gaviota? Aquí está el ingeniero de audio. ¿Verdad Gaviota? Claro que sí. Ahí está en, en video. Claro que sí. Este, como les comentaba, este... Amplificador lo ocupamos para trabajar los drivers los famosísimos drivers, los famosísimos <coughs> niños, sabrosos, sabrosos. Vamos a ver qué fue lo que pasó, ya que la señal de audio entra al amplificador pero no nos manda ningún. ninguna señal de. en la. en la salida. Entonces vamos a, a ver qué es lo que pasa. Prende, si sí, prende el botón de encendido, prenden las luces, pero. Cuando la señal entra No retorna hacia Hacia los Hacia los drivers Entonces vamos a ver qué, qué podemos hacer Bueno antes de eso Déjenme les comento que vamos a cortar la corriente Le vamos a cortar la electricidad Para así poder Trabajar a gusto Y no nos vaya a pasar como el eléctrico ¿Verdad? O lo quemamos o lo arreglamos bueno vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a remover todos esos pequeños tornillos y vamos a ver qué es lo que pasa con este amplificador recuerden todo listo y preparado para febrero 7 en Salón gaso la verdad es que nos la vamos a pasar de agasajo además de que nos acompaña nos va a acompañar, va a estar con nosotros creo que sí, sonido chocolate, la verdad es que de agasajo, sonido de lima el exterior 96 de houston texas claro que sí vamos a ver aquí está nuestro amplificador sonido gaviota de Dallas texas su servilleta es un amplificador pequeño como les decía eh, lo usamos solo para los drivers vamos a ver qué es lo que tiene este amplificador Creo que vamos a ocupar una pequeña lámpara. Ok, si vemos, entra la señal de este lado, ¿verdad? Y estamos viendo dos fusibles aquí. Vamos a ver si esos dos fusibles están dañados. Entonces, vamos a necesitar. Vamos a necesitar un. un aparato para checar estos fusibles okay. vamos a ver qué es lo que tiene no es gran cosa este amplificador es de solo 1200 watts pero nos da una señal que necesitamos solo para los drivers la verdad que de agasajo verdad que lo que sí le quiero dejar claro es de que solo tratamos de reparar nuestros aparatos y esta vez vamos a tratar de reparar este aparato. Esperemos si nos vaya bien. Entonces vamos a ver qué podemos hacer con este aparato. hola ya llegó la tremenda gaviota de Dallas, Texas a ver si nos puede orientar en esto que estamos haciendo vamos a usar una pequeña luz Hola amigos, los saluda el vampiro de Dallas Tejas. Bueno, ahora sí ya sabemos cuál. Creemos que ya sabemos cuál es el problema en este amplificador. Por alguna razón. Ah... Bueno, solo movimos el switch rojo que les había comentado y ahora ya está trabajando. Entonces, no sabemos si. Estaba haciendo falso contacto, no estaba pasando bien la energía, el amplificador, no sabemos. Pero lo que sí sabemos ahora es de que ya tenemos audio. Vamos a probar. El rey de reyes en México, Distrito Federal. Ch -ch -ch -ch -ch Continuamos, jóvenes. Otro saludo para, para la de Felicitaciones. A la salsa sin frontera. ¿Qué tal de Luisito Rosario? Directamente desde Nueva York. Oye, quiero Felicitarle su aniversario a mi hermano Ramón Rojo y su sonido a la changa, felicidades mi hermano, que tenga mucho mucho más años de éxito, yo vengo de Nueva York. Bueno, como vemos ahora sí ya quedó, la verdad jóvenes que estamos muy contentos, estamos muy contentos porque este amplificador ya no lo mandamos a, a, un, a un shop de, especializado en, en amplificadores. No sabemos cuánto nos iban a cobrar eh, Pero lo que sí sabemos Que ya está listo Ahora sí tenemos audio Las luces están trabajando normal Como debe de ser Y la verdad que estamos, estamos muy contentos Porque este amplificador es el que nos vamos a llevar Para el 7 de febrero En Salón Gaston La verdad que vamos a estar trabajando De agasajo Este es uno de los drivers que vamos a estar trabajando eh, Esperemos si sean de su agrado Esperemos si que... Y les guste el chiquichá Sabroso, sabroso, claro que sí eh, Con el vampiro de Dallas, Texas Bueno, eh, si alguien Tiene un comentario O quiere dejar un comentario Un post De una página especializada En estos amplificadores, la verdad que sería De agasajo, fantástico eh, Si alguien desea dejar Algún comentario Todos los comentarios son aceptados Ya sean buenos o malos eh, Pero lo bueno es de que ya quedó el amplificador listo, así es que vamos a cerrar el amplificador y vamos ahora a checar la máquina de humo que no está trabajando. Vamos a ver cuál es el problema y regresamos. Recuerden, los saluda su amigo Sonido Vampiro de Dalas Ecas, el original. Recuerda darnos un link aquí en YouTube, darnos un link y compartir este video. Muchas gracias. Continuamos, bienvenidos. ¿eh?